Hey hey Kaboomers, estamos en octubre y es la época perfecta para disfrutar de una maratón de series con temática de terror y misterios. Así que hoy te voy a recomendar 5 series para ver en Halloween, así que comencemos. Número 1. La primera serie que te recomiendo ver es Penny Dreadful. Cada una de las 3 temporadas tiene entre 8 y 10 capítulos llenos de misterio. Además podrás ver personajes clásicos como Drácula, Dorian Gray, Frankenstein, el hombre lobo, vampiros, exorcistas y una amplia gama de demonios y asesinos. Esta serie está protagonizada por Eva Green y está disponible en Netflix. Número 2 Mi segunda recomendación es Stranger Things. Esta serie cuenta algunos acontecimientos extraños que suceden en Hawkins, Indiana y seguro te quedarás pegado a la pantalla por unas cuantas horas gracias al desarrollo de la serie y sus personajes. La segunda temporada de esta exitosa serie llegó a Netflix justo a la medianoche de este 27 de octubre y es una de las más esperadas del 2017. Número 3 La siguiente en la lista es Castlevania y esta viene siendo un poco más sangrienta que las anteriores, pero si eres fan del gore seguro te encantará. Esta es una excelente serie para disfrutar en la época de Halloween, o a decir verdad, en cualquier época. La trama está completamente llena de violencia y sangre, además sigue fielmente al material original en el que se basa, es decir, el juego de 1989 Castlevania 3 Drácula's Curse. Aunque la primera temporada de la serie cuenta con tan solo 4 episodios, ya se confirmó la segunda temporada de 8 capítulos. Realmente es una joya para los amantes de los videojuegos, así que te la super recomiendo. Número 4 Scream es una serie de televisión basada en las famosas películas de miedo de toda la vida. Actualmente los 23 capítulos de la primera y la segunda temporada están disponibles en Netflix y seguro que te quedarás picado viendo cada uno de los capítulos de esta genial serie. Para intrigarte un poco te cuento de qué se trata. En Lakewood un brutal asesinato ocurre y esto despierta viejos recuerdos del pasado. Entonces toda la comunidad se alerta temiendo que ocurra lo mismo que sucedió hace 20 años. Todos temen por sus vidas pero sobre todo un grupo de adolescentes que está en la mira del peligroso asesino. Así que todos se ponen en plan de desenmascarar a este despreciable ser. Número 5 si lo que quieres es ver algo más relajado y divertido para este Halloween te recomiendo ver Santa Clarita Diet. Son tan solo 10 capítulos en los que encontrarás sangre, sangre y mucha comedia que seguramente hará que disfrutes este 31 de octubre. Esta serie cuenta la historia de una familia algo aburguesada que tiene unos hábitos bastante extraños, bueno si se le puede llamar extraño a comer humanos. Y como un bonus te recomiendo ver Martin Mystery, es una de mis favoritas. Y además si naciste en los noventas y quieres recordar tu infancia, busca un capítulo de Escalofríos. Cualquiera de estas dos series las encuentras aquí en YouTube. Ah, y si tienes alguna recomendación, déjala acá abajo en los comentarios, seguramente la estaré chequeando. Bueno, será hasta un siguiente video aquí en este canal llamado Kaboom. Por cierto, si te gustó mi contenido, puedes checar este video de aquí abajo, suscribirte aquí o ver esta lista de reproducción.